Hola perrunis bienvenidos a un nuevo video. En este caso, seguimos hablando sobre Trobo, sobre trovo Cast. Esta es la segunda parte. Si no viste la primera, te dejo aquí arriba una tarjeta para que vayas a ver el video. Bien, lo que haremos es utilizar OBS Studio para poder tomar la captura de esa pantalla, de ese reflejo, ese espejo, y poder transmitir eh, en este caso en trovo y tener alertas, tener overlay y demás. Así que vamos con el video rápidamente y espero que te guste el video. Si te gustó el video, ya sabes, deja un like, un comentario y compartir Como les mencioné, una vez que ustedes tengan la aplicación. Ya conectada mediante el cable USB, van a necesitar ir a su S-Studio, se los recomiendo. Y van a capturar en fuentes, capturando, vamos a poner el TrovoCast, y es como una captura de juego. Le dan OK, ventana específica, y buscan la ventana del TrovoCast. En este caso le damos OK, y podemos ver que ya nos aparece. Mediante USB y Wi-Fi es exactamente lo mismo. Bien. Y en la descripción les dejo esta página, Nerd or Die. Esta página tiene diferentes overlay gratuitos. Este que está aquí, que viene bastante, dice el paquete completo, full, por 30 dólares o la free opción. Si ustedes ponen aquí, free extras, le va a aparecer aquí abajo qué es lo que contiene. Entonces le ponemos 0 pesos, 0 dólares, y le damos añadir al carrito. Esto obviamente necesitan una cuenta de la página. Se hacen una cuenta, se registran y ya está. Recuerden aquí que sea free, que diga total free. Nos va a aparecer una siguiente página, una siguiente pestaña y le damos descargar. vamos bien. Esta carpeta la dejamos en el escritorio. Perfecto. Carpeta nueva y le colocamos overlays gratis. Para diferenciarlo, ya saber dónde está metemos adentro el archivo y extraemos, nos va a haber una carpeta con iconos, overlay, paneles, screens, overlay tanto de cámara como paneles, perdón, screen. esto se refiere a stingers, que ahora les voy a mostrar cómo se hace, bien, OBS. en el OBS vamos a agregar imagen, vamos a comenzar, en mi caso que tengamos cámara, examinar, ya sabemos que lo dejamos en escritorio. Vamos a buscar aquí overlay, puede ser la de cuatro tercios, hay unas cámaras que todavía son cuadradas, la de notebook o de computadora, y otras que son 16 novenos, las normales, comunes. Haríamos el marco de cámara, ¿sí? en el caso que sea necesario. ¿sí? Lo mismo vamos lo mismo a hacer de agregar paneles, si ustedes quieren agregar paneles por ejemplo quiero agregar tres paneles ¿sí? en los cuales vamos a colocar luego los el último follow el último subs el último donador de manada en este caso vamos a la página de alertas botrix y nos vamos a loguear con nuestra cuenta de trobo la cual transmitimos y hacemos stream yo estoy logueado como pueden ver y nos vamos a widgets en widgets iremos al label de eventos en cada uno va a ser un link diferente bien último seguidor podemos agregar y cambiar el color del de la letra la fuente también se puede cambiar esto ya ustedes van a ir revisando y viendo a gusto una vez que tengan hecho esto copiar link vuelven al obs signo más navegador le ponemos último seguidor aceptar borramos esto y copiamos la nueva url nos va a aparecer aquí el último seguidor y acá ya pueden ir adaptando si ¿sí? modificando para que no quede tan grande, no? bien, para las alertas lo mismo vamos a ir a Botrix vamos a ir a la sección de alertas tendremos para ir modificando cada una de ellas no se olviden que mi canal tienen el video de cómo configurar las alertas y algunos trucos. En este caso, copiamos el link, vamos al OBS, signo más, navegador, le ponen alertas y pegan la URL. Perfecto. Aquí tenemos lo mismo y nos queda el cuadradito con las alertas. Pueden ver que está cargando. Sí. Recuerden, para probar las alertas, tienen estos paneles aquí para hacer eh, de cuenta que alguien les donó. Por ejemplo, el maná, lo dejamos con el más grande. Disfrútalo, pa en base a su overlay van a tener que ir colocando las alertas en sectores que sea más visible ahora para poder comenzar el stream lo que vamos a hacer es directamente colocar nuestras claves de transmisión desde nuestra página de Trobo. entonces vamos a Trobo, a nuestro canal iremos a nuestro perfil creador estudio y buscaremos la url y la clave de transmisión entonces tenemos la url copiamos iremos Ajustes, OBS, perdón, emisión personalizado. Pegaremos esa clave de servidor y ahora buscaremos la clave de transmisión. Copiamos, agarramos y pegamos la clave de transmisión. Perfecto. Y ya tenemos para aplicar y estar listo para transmitir. Una vez que iniciemos transmisión, directamente transmitiremos en trobo, ¿sí? en el panel de este, transmisión de hoy, pueden cambiar el título, pueden la categoría, obviamente, eh, colocar una notificación para la gente que nos sigue, por ejemplo, hoy prueba, en el caso, en celular. Bien, aquí abajo les va a aparecer para sincronizar su este, Twitter y poder lanzar el mensaje directamente ahí, como si fuese un posteo. Así que nada amigos, eso es todo, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima, no se olviden suscribirse, dejar un like y compartir. Eso sí, si dejan un comentario me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mucho más mis videos. Chao, chao.